Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. ¿Cómo van en la convivencia con ustedes mismos y mismas? ¿Mm? <ríe> ya hicieron todas aquellas cosas que soñaban hacer cuando eran pequeñitos. Estoy segura de que ya amasaron pan desintegral o de que tuvieron su hora diaria de ejercicio. O de que hicieron yoga en yogi <risa> o que durmieron como cierto oso yogi ¿están seguros de que no les quedan más cosas para hacer? yo creo que sí es más no solo una un montón de cosas pero no se preocupen, porque en este momento yo les traigo la solución a todos esos nuevos, o quizás no tan nuevos, problemas. ¿Acaso es necesario que realicen todas estas cosas? Porque quizás con solo soñarlas alcance, ¿verdad? Es por eso que esta noche, y desde la República Impopular de nada sueñuelo oh. con este aparatito usted puede realizar todas aquellas cosas actividades que no pudo no se animó o que quizás personas mucho más eh, trascendentales que ustedes no le permitan hacer <risa> con este nuevo dispositivo Usted puede acceder a un mundo nuevo de actividades, para tener la felicidad que usted merece. Finalmente, realmente no importa si uno vive o no las cosas, lo importante es mantenerse contento o contenta, ¿verdad? Lo mejor es que su felicidad no interferirá con la felicidad de los demás. ¿Qué está esperando? Usted puede tener este producto por la módica suma de 70 ser continuos. Los sueños, sueños son y los suyos están aquí.